Hola, Rosario, Analía, Marta, Sil, ¿cómo están? Hola. Hola. Y te avisaba que cuidado porque dijeron por televisión que otra vez están caídas las redes. ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, acá está funcionando bien. Sí, a mí también, pero lo acaban de informar recién que Instagram y Facebook ya no funcionan. Bueno. Ahí Mercurio les... está dando con todo Con todo, Mercurio Retrógrado viene con todo Bueno, les doy la bienvenida a los nuevos participantes Que por lo menos es la primera vez que los veo A Sol, a Turi y Alexander Barona que hoy estuvimos eh, conectados. El, el resto ya los conozco, ya se conectaron otras veces. A Martita Marín, bueno, vieja conocida. A Analia Sánchez Hola, también. Gracias. Hola Turi, sí, presentate. Hola, soy Turi, soy de Venezuela y de verdad que agradecida por poder participar aquí. Ay, qué bueno. Me alegro, me alegro mucho. Bueno. Hola. Hola, Alexander. Buenas tardes, eh, mi nombre es Alexander, eh, soy de Colombia, específicamente más cerca de Palmira y cerca de Cali. Ajá. Y he agradecido de estar acá de Permitirme esta oportunidad para aprender Gracias Bienvenido, bienvenido Alexander Bueno eh, Sobre todo para los nuevos Les explico un, un poco Como eh, cómo es La eh, el, el ritmo que vamos llevando nosotros tenemos otro grupo que es un grupo general que se llama curso de astrología nada más eh, en el que son 500 y pico de miembros y eh, lo que hacemos es ahí de martes a jueves o sea martes miércoles y jueves hablamos de astrología en general eh, los lunes hablamos de astrología un poco más avanzado o sea a, a la astrología tradicional, a la carta natal básica le eh, sumamos eh, la revolución solar la revolución lunar ahora vamos a empezar a ver tránsitos diarios eh, eso los lunes en Telegram, en ese grupo que se llama Curso de Astrología y que es así general, es como para todo el mundo. Eh, mi, mi apuesta de este año, del 2021, fue eh, en el mes de febrero, les prometí a todos los que se sumaran, que, que antes de fin de año iban a ser astrólogos, astrólogas, astrólogues. O sea que eh, iban a tener todo el conocimiento que necesitaban para poder atender un cliente con astrología. O si querían usarla para sí mismos, por supuesto, también. O sea, iban a poder usar esta herramienta, esta maravillosa herramienta para lo que quisieran. Eh, como esto es, son los videos que están en Youtube, eh, donde tienen todas las clases, pero es eh, un, un curso abierto, o sea, no es que comience y termina eh, y así se va haciendo año tras año, eh, sino que, nada, cada uno se tiene que ir nivelando a su ritmo entonces eh, los que, lo que yo les propuse fue eh, hacer este canal que fuera el nivel inicial o sea, para todos aquellos que están empezando eh, a transitar este camino de la astrología eh, para eso lo que hice yo lo voy a compartir acá en la pantalla para que ustedes lo puedan ver yo lo que hago todas las semanas desde que empezamos eh, es lo siguiente de esta lista de reproducción en Youtube que se llama Aprender Astrología Fácilmente que está en mi canal de Youtube mi canal de YouTube se llama Marcelo Chairo Díaz eh, Entonces, de esta lista Lo que yo le subo son cuatro clases por semana O sea, lunes, martes, miércoles y jueves Le subo acá en el canal Una clase Sí, por día la 1, la 2, la 3 y la 4 esto fue la primera semana esta semana que estamos viviendo es la séptima semana eh, y entonces después lo que hago es est esto que estamos eh, haciendo hoy lo estoy grabando, lo grabo y le subo a YouTube eh, esta clase para que la puedan ver ¿Sí? o sea ese resumen o esas preguntas que ustedes me hicieron respecto a la clase 1, 2, 3 y 4 así seguimos haciendo la, la siguiente semana la semana 2 fue la clase 5, 6, y, eh, 7 y 8 acá está la 7 aunque no subió con el logo eh, y después le subí por supuesto la clase 2 De 14 Que vamos a tomar de acá a fin de año En este canal Después la 9 10, 11 y 12 Y el resumen Digamos la clase 3 De 14 Después le subí La, eh, la 13, 14 y 15, 15 y 16 Y la clase 4 Después la 17, 18, 19 y 20. La clase 5. La semana pasada le subí la 21, la 22, la 23 y la clase 6. Esta semana empezamos con la clase 29. Porque en ese momento que yo hice los videos. Eh, justo llegaba fin de año, hice un corte y entonces las últimas clases, la 24, la 25, la 26, la 27 y la 28, fueron interpretaciones de cartas natales como para que ustedes tuvieran idea de personajes famosos. Entonces, esta semana yo les subí la clase 29, la 30. Eh, la 31 y la 32 sí. eh, y ahora estamos haciendo este directo que después se los voy a subir grabados eso para los nuevos para los que se acaban de sumar entonces durante estas clases eh, que fue lo que vimos. Eh, entonces, ahora voy a cambiar de pantalla. podía haber cambiado directamente. Voy a venir a el programa de Astro World. Que es el programa que yo uso para hacer cartas natales. <coughs> y les voy a mostrar. Primero voy a sacar todos los planetas y les digo de qué hablamos en las distintas clases. Primero vimos qué significa cada signo. ¿Sí? Cada uno de estos son 12 constelaciones del zodíaco. Porque de las infinitas eh constelaciones que hay en el universo se eligieron 12 bueno porque al sol y a los planetas se los ve pasar en su elíptica a través de estas 12 constelaciones y no de otras o sea si nosotros nos ponemos a observar en un determinado momento del día el cielo ¿sí? lo que vamos a ver es un planeta y detrás una constelación. Alguna de estas 12 constelaciones. No vemos ninguna otra constelación. De ahí es que surgen los 12 signos del Zodíaco. Bien. Entonces, tenemos a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, a Leo a Virgo, a Libra, a Escorpio, Sagitario, Capricornio, a Capricornio, Acuario y a Pisces. Después que vimos esos 12 signos, qué significa cada uno, ¿Sí? le empezamos a agregar a los signos eh, los planetas, qué significa el sol, en Aries, qué significa el sol en Tauro, qué significa el sol en Géminis, lo mismo con la Luna, lo mismo hicimos con Mercurio, con Venus, con Marte, con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno y con Plutón. Después lo que vimos es qué significa cada una de las casas y qué significa tener cada casa en cada ciclo. Ahora, lo que estamos viendo es los planetas en las casas. ¿Qué significa tener, por ejemplo, como está en esta carta? Esta es una carta que yo tengo de, para trabajar yo. ¿sí? Eh, le llamo carta de consultas. Eh, es, eh, el sol en casa 7, por ejemplo. Entonces, hasta ahora lo que vimos es eso, es, eh, los signos, eh, los planetas, perdón, en los signos, los planetas en las casas, las casas en los signos. Todo eso, yo ahora voy a compartir con ustedes algo para los que no lo sepan, eh, ya sé que la mayoría lo saben, pero... Esto es necesario mostrárselos. Ahora se lo voy a compartir. Ahí estamos. Esto que usted, eh, ustedes están viendo acá es un manual que escribimos eh, entre varios alumnos de el CAF, aprendices, personas que ya tienen un recorrido importante, ¿sí? muchos de ellos ya recibidos de astrólogos como Lola Pérez por ejemplo, eh, que ya están trabajando como astrólogos eh, que estudiaron en este centro aprender astrología fácilmente. Eh, ellos fueron L Liana Lee, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Armas, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trilene Frías, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Martínez Murillo, Liliana Martínez y Jessica Minuti Olvera. Eh, todos los trabajos que, que fueron haciendo los fui corrigiendo yo, y eso lo subimos, lo hicimos un manual. Este manual es de distribución gratuita. Eh, lo pueden comprar también en papel, en, eh, en una página que se llama LULU, lulu.com, eh, pero no les hace falta comprarlo me lo piden en pdf y yo en pdf se los mando en forma gratuita ¿Sí? este manual explica exactamente eso todo lo básico que necesitan saber de astrología y lo explica con palabras claves entonces así es mucho más fácil por ejemplo recordar que eh, Aries si tenés casa 1 en Aries lo que significa tener casa 1 en Aries es que sos iniciador activo eh, impetuoso ¿sí? eso es lo que dice ahí creo porque no me puse los lentes Sí, iniciador activo impetuoso ¿sí? eh, si tenés la casa 1 en Tauro Sos reflexivo, resistente, interesado, ¿sí? Eh, si tenés la casa 1 en Géminis, comunicativo, volátil, distraído. Entonces, acá tienen todo el ABC de la astrología. Para todos los que estén empezando a transitar este camino, les recomiendo que me lo pidan por privado, me pueden mandar un mensajito y se los mando por Telegram, o me lo piden a mi mail Mi email es Cheiro2006 2006, 2006 en, en letras Porque fue el año que, que saqué el email ese <ríe> Cheiro2006 Arroba gmail.com eh, Me lo piden Y se los mando Con muchísimo gusto Y ahí tienen todo Todo Tienen signos, tienen casas Y tienen planetas y tienen varias tablas de las que hacer uso así que bueno dicho esto dejo de compartir y espero ansiosos todas las dudas que tengan respecto a las clases que vinimos tomando por supuesto que tengo ayuda y le estoy abriendo el micrófono a todos a todas, a todes, porque está Liana Lee, que la verdad no sé qué hace en este nivel, Liana Lee, que ya es astróloga. Pero bueno, debe venir a hacerme en la competencia. Eh, así que bueno, Alex... Estoy por aquí solo a saludarte. Bien. De pura curiosa. Bienvenida, bienvenida. Gracias bueno, te dejo porque estás muy concentrado, chao bueno, besito eh, así que bueno Alexander, Sol eh, Turi eh, no sé, no la veo a Turi ah, sí, ahí está eh, después al resto creo que conozco a todos que ya estuvieron alguna vez eh, bienvenidos y eh, y nada, estoy para lo que necesiten consultar hola, mi sol está en Géminis, Ascendente Leo y Luna en Pisces mm. eh, no me ha da dado chance no me ha da dado chance de ver todos los videos Ajá. No, no se te entendió lo último Turi, hizo un ruido del micrófono ah, que no he podido ponerme al día con todos los videos pero Ajá. estoy en eso Bien. Eh, bueno, eh, no sé si hablaron ya de aspectos, que eso es algo que me todavía no que me... ah, perfecto okay. todavía no llegamos a aspectos acá en el nivel inicial Ajá, ¿qué opinas entonces de, no sé, de, de, de mi configuración? Eh, que está opuesta exactamente a la mía. Yo soy Sagitario con Ascendente Leo. Vos sos Géminis con Ascendente Leo. Eh, ¿Cómo lo manejas ese Leo? Yo a veces no puedo, soy súper autorreferencial. Demasiado. A mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho por esa luna en Pisces. Claro. Porque la luna en Pisces es más hacia adentro. Y Leo es más hacia afuera. Sí, y además tengo Júpiter y Venus en dos, Entonces me hace mm. más introvertida de lo que debería ser un ascendente Leo. Sí, sí. Alexander, ibas a decir algo. No, iba, eh, iba a decir que me tengo una tarea... Maratónica, porque yo apenas empezaría a ver los videos Yo recién estoy ingresando O sea, es primera vez esta mañana que tuve contacto Yo ya ingresé al grupo, pregunté Quería como conocer la mecánica Pero yo ver un montón de videos de aquí en adelante Sí, mm. son videos cortos, ¿eh? Son videos muy... Eh, traté de hacerlos los más cortos que pude A pesar de que yo soy medio lento Para, para enseñar y para explicar Esos videos traté de hacerlos lo más cortos posible De... Eh, creo que el más largo pero así que fue larguísimo, pero que no podía cortarlo de ninguna manera eh, creo que duró 20 y pico de minutos eh, después todos los demás son más bien videos cortos, prefería hacerlos así cortos y por separados para aburrir de a poco y no aburrir todo de golpe <ríe> qué voz de bajo que tiene Ah, Alexander, que voz ah. de bajo que tiene, dice Martita Marín. Quiero escuchar cantar. ¿Qué? Vos de bajo, Voz eh. voz muy del ocutor, de bajo? de cantante. Ah, ya, ya, ya. Ok, no había entendido. Ok, gracias. Bueno, con respecto a. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Me llamó la atención, lo comento, porque realmente ya no sé qué pensar. Hoy en un programa les hicieron hacer bofitos a varios. Y de acuerdo a cómo salía el huevo, le dieron con el signo zodiacal al cual pertenece. Bueno. Hay de todo. ¿Qué decías, Alexander? No, no, no, quiero me ah, mencionar la configuración. Estaban, dije, que nombraron a, donde estaban, donde tienen ubicado Sol, la Luna y Mercurio. Pues, uh -huh. En mi caso, tengo Sol y Mercurio en Capricornio. Uh -huh. Y la Luna la tengo en Sagitario. Mi ascendente es Piscis. Luna en Sagitario, Sol en Capricornio y ascendente Piscis. Mercurio en Capricornio y ascendente Piscis. Sí, difícil de, de llevarlo, porque las emociones te tienden a, eh, a buscar cosas más allá de lo convencional. El sol te estructura, te dice quédate acá, tierra, tierra, tierra. Y... El ancla. <ríe> Y, y el ascendente te dice: Mira que hay un mundo infrahumano. El ascendente era Pisces, sí, sí. Hay un mundo infrahumano, eh, interno, maravilloso. Sí, sí, sí. tal cual. En, en, desde sí. el lunar tengo como decía en Sagitario y en la Casa 9. Mm, te encanta viajar. En pero con la mente, <risa> porque es más como de ando doméstico, más como de viaje, es como ese, ese viaje como lunar, como, como que uno se eleva pues y mucho pensamiento, como cosas como más viajes como, pues, Pensaría de pronto más. Y bueno, pues ahí ya tengo pues otros, los otros planetas, pues Urano, Urano y Plutón los tengo en la casa octava, pero pues Plutón en, en, en Libra y tengo Urano en, en Scorpio. Ajá. Bueno. Saturno lo tengo para el Leo en casa sexta y. Y así pues el otro el gran benéfico. Nuestro querido Júpiter lo tengo en, en Tauro en casa 3. Bien. Sorprendió con la, la configuración. <ríe> Muy difícil. <ríe> no, sobre todo, o sea. En astrología yo lo que les aconsejo es, por supuesto, hay que mirar toda la carta. Por supuesto que hay que hacer un estudio consciente de toda la carta. Pero Bien. los tres pilares fundamentales en astrología, eh, o fundacionales más que fundamentales, eh, son el sol, el ascendente y la luna. El sol es como... La energía vital es la energía primera, es, eh, es eso que nos hace ser eh, de una manera. El ascendente es cómo hacemos las cosas, y, y la luna es cómo sentimos. Entonces hay, hay... veces que vos justamente más o menos eso era lo que quería decirte antes eh, seguramente tú tenés los sentimientos de, de viajar de conocer nuevas culturas, de conocer eh, el extranjero de conectarte con gente del exterior de de, de, de salir Eso es la luna en Sagitario Es la emoción, es lo que querés Es lo que te afecta Es el afecto ¿Sí? eh, Para colmo es una luna eh, muy, muy dada a, a ayudar a los demás A apoyar a los demás eh, Una luna en Sagitario Y es una luna muy líder La luna en Sagitario entonces eso es cómo sentís pero a eso se contrapone como eh, eh, como haces y piscis es un signo más eh, más tranquilo más calmo más hacia adentro eh, piscis eh, hay que sacarlo por completo para que explote porque piscis es Neptuno, ¿no? Lo rige Neptuno y Neptuno es el dios de las profundidades del mar. De lo más profundo que hay, eh, ahí donde el hombre no llegó, ahí reina Neptuno. Ahí en la máxima oscuridad. Y, y entonces eh, Neptuno solo emerge cuando emerge, claro, emerge con todo, crea un tsunami, pero si no, está ahí abajo, y ese es su reino, y eso son... Eh. Entonces, hay una tirantez entre lo que querés y lo que haces, siempre va a haber esa tirantez. La astrología es una herramienta maravillosa para conocer estas cosas y entonces saber de antemano cómo usarlas a favor de uno. No es para no, eh, Yo no, no creo en el determinismo, les decía el otro día, en que vos sos así bueno, naciste así, jodete, te vas a morir así, así que bueno, no hagas nada, no. La astrología justamente es conocerla, conocer cuáles son nuestros patrones energéticos para usarlos a favor de uno en cada situación. Entonces, a vos, por ejemplo, seguramente el tema de, eh, de la pandemia, que fue algo tan grave, ¿sí? El aislamiento y todo lo demás, eh, no lo sufriste, porque por tu ascendente en Pisces, nada, estás mejor ahí en tu mundo. Eh, ahora, seguramente tu luna, tu querer, ¿sí? Sí lo sintió, ¿sí? Entonces, hay veces, uno encuentra cartas, que las posiciones Esas tres posiciones planetarias Se llevan un poco mejor entre sí, ¿sí? En tu caso si, eh, Tu ser Con tu hacer Se llevan bien ¿sí? Porque Capricornio y Pisces tienen, Son tierra y agua Que tienen una buena relación eh, Ahora tu luna En Sagitario Es la que Quiere otra cosa <ríe> eh, Sí Alexander Te escucho No, no, no Estaba ah, no. escuchando la Vivi que abriste el micrófono Por eso eh, Y bueno Y lo mismo le pasa a, a Turi eh, Que me decía Que es Géminis Con Ascendente en Leo Entonces Géminis es, es un signo que es eh, todo para afuera, ella seguramente es eh, muy conversadora, es muy mental, eh, todo lo pasa por la mente, eh, necesita saber, necesita saber nuevas cosas, necesita siempre estar eh, buscando, buscando más, más, más, más, eh, todo lo que tenga que ver con conocimiento. Eh, su ascendente en Leo se lleva bien con ese sol en Géminis porque es aire y es fuego ¿sí? entonces, entre el ser y el hacer también hay una buena relación ¿sí? entonces a ella seguramente por su ascendente en Leo eso que aprende le gusta enseñarlo ¿sí? lo que sabe porque eso es Leo Leo es mostrarse Leo tiene que ver con ser el, el que domina la situación, es el rey es el rey de la selva, es el león el rey de la selva y entonces yo que soy ascendente leo, a veces mi pareja me dice, corre la melena ¿no? como diciendo <risas> la melena del león digo eh, da, dame espacio a mí eh, eh, mientras que eh, su luna en Pisces, sentimentalmente, o sea, lo que siente, le dice, para calmate, para, para vamos más hacia adentro, vamos a quedarnos un poco más tranquilos, ¿sí? Ese es el sentimiento, lo que siente, ¿sí? Más, más la nostalgia, lo nostálgico, eh, mientras que su esencia de cómo es y cómo hace, son distintas. Totalmente es cierto. Y adicionalmente tengo a Marte en Libra y a Saturno en Aries haciendo posición. Y eso también impide que yo me muestre como, como, como el Leo, pues. Claro. Y de hecho sufro de miedo escénico. Todavía. Todavía. Me cuesta eso. mucho más claro. Igual todos los ascendentes Leo tenemos... Eh miedo escénico eh, porque nos creemos, no, nos creemos tan especiales que, que nos da miedo mostrarnos qué contradictorio, qué contradictorio ah, sin que, embargo es ¿tiene el mejor signo para el teatro para el arte claro, sí sí pero eso no quiere decir que no de que no tengas el miedo escénico Yo, sí. bueno Alfredo Alfredo Alcón tenía ese problema eh, eh, yo eh, enfrentarme a la cámara fue terrible y a, aparecer en Youtube fue terrible de hecho si ustedes van a los primeros videos que no son de astrología en esos videos hablo de Ho Oponopono, que es una técnica energética eh, yo no aparezco o sea, puse imágenes nada más y yo hablando eh, y, y hasta que un día me hicieron mira tenés que aparecer y me costó muchísimo eh, y las primeras veces nada no, no soy el mismo que soy hoy bueno yo estoy precisamente en eso porque ahorita si no aparece la imagen en las redes no existe claro. No sé si este retorno de Marte que tengo me ayude, o... espero que sí. Y Marte siempre es la energía viva, así que sí, seguro que te va a ayudar. Hola, buenas noches, Marcelo Sergi de Madrid. Si me, vale, ves, si me ves, porque funciona. <risa> sí, Mira, sí. una preguntilla: eh, eh, cuando. Te dicen, mira, más o menos, yo por ejemplo, no nací sobre las 8 de la tarde, pero yo no, no sé si ese fue el momento de la primera respiración. Me imagino que esas cosas le pasará a mucha gente. ¿Eso, eso varía mucho eh, saber el momento exacto o más o menos la hora del nacimiento? No, no. Eh, todo depende de la carta. Yo acá se los voy a mostrar. Una pregunta muy interesante… Yo se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, esta carta está hecha para el 17 de diciembre del 2003 a las 16.10, o sea, a las 4.10 pm. ¿sí? Fíjense que el sol <coughs> está a 25 grados de Sagitario, 25 grados 17 minutos. La luna está a 7 grados 3 minutos de libra. El ascendente está a 0 grados de géminis. Si yo en vez, en vez de a las 16.10, eh, supónganse que a las 16.17 nació la persona... Fíjense que el sol sigue estando a 25 grados, 17 minutos de Sagitario. La luna a 7 grados, 7 minutos de Libra. Y el ascendente, en este caso, se movió un grado. Está a 2 grados. <coughs> o sea, es muy mínimo. ¿Sí? El, eh, el ascendente se mueve. 30 grados cada dos horas entonces puede llegar a variar la luna también si sí. eh, el nacimiento ocurrió con media hora de diferencia si no, la verdad y el resto de los planetas ninguno, porque son todos mucho más lentos. ¿se entendió eso? ¿qué expliqué o no? sí, sí, muchas gracias sí, perfectamente profesor. era bueno aclararlo o sea, recordarlo sí. igual bueno siempre existe, sí. hay un método para rectificar cartas ¿no? pero ya eso es mucho más de avanzada, mucho más complicado de hacer y se hace con las personas que no que no saben su saben el día, pero no saben su hora de nacimiento. ¿Eso cómo se trata? Claro, es eh, que saben eh, el día, el mes y el año. Bueno, pero no el, saben el día, pero no saben la hora. Claro, es, eso, bueno, eh, es todo un trabajo. Yo la verdad, sinceramente, eh, dejé de hacerlo. Eh, lo hago únicamente por una cuestión de, eh, personal, o, o sea que, que me una algún lazo personal, que sea una amistad, o por una cuestión de que algo me dice que la verdad que le solucionaría la vida a esa persona y, y se lo hago, y se lo hago como regalo por que si tuviera que cobrarlo, ese trabajo sería muy caro porque uno para poder rectificar, para hacer un buen trabajo por lo menos con el método yo sé que hay otros métodos que andan por ahí, que son aproximados y que sí eh, son dudosos eh, pero con el método que yo hago es pasarme días haciéndolo. Porque yo lo que hago es pedirle tres datos personales que hayan sido momentos importantes en su vida. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo o el casamiento o si se graduaron de alguna carrera eh, o la muerte de, un, de su papá o de su mamá eh, pareja <coughs> cosas muy importantes algo que te haya de verdad hecho eh, mucha eh, un cambio muy grande en tu vida que te haya provocado un cambio muy grande en tu vida entonces ahí lo que hago es hacerle lo que es el antes y, eh, perdón ahí lo que hago es hacerle la carta natal para las cero horas ¿sí? de ese día, ese mes y ese año <coughs> y en ese lugar hay que saber también la ciudad ¿no? Eh, y entonces empiezo a hacerle las revoluciones solares y entonces digo, bueno me dio como fecha supónganse mi primer hijo nació el 15 de junio del 2015 entonces me, me pongo a buscar a ver si en esa revolución solar del 2015 es posible que haya hijos si es posible que en la revolución solar busco en la revolución lunar que en ese mes lunar de esa persona eh, haya hijos, eso para las 0 horas. ¿sí? Si no me da, entonces lo pongo a las 0:1, después a las 2 de la madrugada, después a las 3 am, después a las 4 am. Así voy buscando. Eh, entonces. A veces, eso con un evento, ¿sí? Una vez que encontré que en un horario determinado, cuando hago la solar y la lunar, eh, me coincide, entonces busco los otros dos eventos que me coincidan con ese horario. Si no me coinciden con ese horario, tengo que seguir buscando, ¿sí? Eh, y entonces así me puedo pasar y eh, ahora tenemos la bendición de que tenemos eh, programas en internet que te lo facilitan muchísimo el trabajo, pero antes era levantar carta por carta a mano. A veces había que levantar hasta 60, 70 cartas para poder determinar el horario para rectificar una carta. Sí, eh, se llama rectificar la, la carta, conocer el, el, la hora de nacimiento de la persona. Sí, se entendió más o menos. Sí, sí, además súper interesante, como lo has explicado, sí. es un trabajazo. Sí. Se entendió y es así, yo lo sé hacer, va, a mí me lo enseñaron a hacer así también. Sí, yo porque vi el otro día, Martita, por eso lo aclaré, que andaba por ahí dando vueltas, creo que en nuestra biblioteca. A eso también tienen los nuevos, les aviso, eh, eh, tenemos una, un grupo de Telegram eh, en el que tenemos una biblioteca de libros de astrología, es, todos, son todos libros de astrología. Eh, ahí pueden encontrar un montón de bibliografía para poder sacar datos eh, y es gratuita ¿no? por supuesto eh, ahí se bajan el libro que quieren y, y tienen infinidad de libros se llama biblioteca CAF c a, -A f de Centro Aprender Astrología Fácilmente Lo que se dedicaba hacer el exclusivamente eso era la esposa de Lloyd ¿De quién? La esposa de Lloyd Ah. Se dedicaba exclusivamente a hacer rectificación. Claro, sí, sí. Eh, y sí, se hace así, pero lo que aclaré fue porque vi que andaba dando vuelta un librito que decía eh, eh, rectificación sencilla de una carta o algo así se llamaba. Y entonces me llamó la atención, pues dije, a lo mejor es algún método de verdad comprobado que, que yo no lo conozco. O sea, yo siempre, yo tengo medio cielo en Géminis. Siempre quiero aprender algo nuevo, siempre quiero saber más. Y, y entonces lo abrí eh, y, y, y no, me pareció eh, que no era serio el trabajo que hacían. Entonces, por eso lo aclaro, de que hay otras maneras de, de hacerlo. Bueno, eh, gente, eh, fue un placer... Hola. Hola. ¿Quién habló? Hola, buenas noches. Yo, Lidia. Ah, sí, Lidia. ¿Cómo estás? Hola. Bien, disculpa que te he interrumpido justo. Sí, no hay problema. Decime. Saludos desde Madrid. Mira, tenía una, una consulta respecto justo a esto que estamos hablando de las horas. Uh -huh. A mí me, me interpretaron la, la carta dos astrólogos diferentes e intentaron hacerme ese, ese reajuste de, de la hora, porque realmente no, no tengo mi hora exacta. Uh -huh. Y hay una diferencia de unos minutos porque uno me dijo a las 2 y 9 y el otro a las 2 y 17 sí. y, y con esa poca diferencia eh, lo que me varían son los aspectos sí, algún, en, mi, en mis cartas algún aspecto con el sol o con la luna porque los demás planetas son Justo, muy lentos sí. como para que se muevan en esos minutos eh, no, no hay... Sí, sobre todo es el, es el sol, el que me cambia el sol, sí. Claro. Pero eh, también lo que puede llegar a cambiar es el ascendente, ¿no, Marce? Por eso. Sí, también. Él puede cambiar el ascendente, puede cambiar la luna. Y, y ahí sí ya es diferente porque el ascendente se sí afecta. Sí, la luna lo mismo. Que también puede cambiar si está muy cercana a un signo o a otro porque es muy rápido. El resto de los planetas en esos minutos es imposible que hayan creado un cambio muy grande. Vale, pues muchísimas gracias. No, por nada, Lidia. Eh, bueno, eh, nos volvemos a encontrar el, el próximo viernes en este mismo horario. Eh, acá, espero que para el próximo viernes... Tengan preguntas, tengan consultas, eh, vayan viendo los videos y, y preparen sus preguntas porque la idea de, de, este, eh, de este taller es eso. O sea, eh, la información está ahí, está en los videos. O sea, no voy a volver a dar la información de la misma manera acá, me parece que, que sería aburrir. Eh, entonces, eh, esto es más bien para despejar dudas. Eh, si algún. Tengo una sí. duda. Sí. Tengo una duda. ¿Qué hago con toda la información? Porque vi todos los videos, pero sigo viendo videos sin saber qué hacer con ellos. O sea, ah, no lo puedo organizar. Eh, los pasos a ¿Cómo, seguir. ¿cómo te <risa> Vos me pediste. Saber? Ay, tengo mucha vergüenza, por eso es, no hablo, sinceramente. <risa> Analia, ¿me pediste el, el manual? Exacto. ¿Lo tenés, el manual? Exacto. Bueno, ahí la información está toda organizada, ahora tenés que ponerla Claro. A Claro, Sí, ya la estudié, ese es el tema, ah, pero no sé cómo, claro, no sé cómo organizar el cuaderno, eso, cómo organiza la práctica. Bueno, eso va a ser en las últimas eh, tres clases, tres o cuatro clases ah. de este ciclo, vamos a hacer algunas prácticas con algunas cartas claro no bueno, sabía cómo hacer coincidir eh, o sea las cosas el elemento de los planetas todo eso junto a ver tengo toda la información leída pero no llegué a unirlas como para bien, bien. Esa. Bueno. sigo, sigo leyendo Está bien. <risa> Está Mirá, gracias Marcela yo, yo escucho todo lo que dicen de Pisces que es real ¿no? Mm -hmm pero yo tengo una sobrina una nieta de 7 años que es de Piscis. Los padres no me quieren dar la hora de nacimiento, se lo pregunté varias veces, porque te puedo asegurar que lo único que tiene de Piscis es que de chiquita quiso ser bailarina clásica y está cumpliendo con esa función. Pero tiene unos años que es que la tiene loca a la madre, al padre, a toda la familia, y cuando le agarró un capricho, no hay quien la saque de él hasta que no hacen lo que ella quiere. Los gritos y los llantos lo escucha todo el barrio. Sí, debe ser ascendente Leo, seguro. Porque yo supongo, para mí es un Leo o un Ariel. Puede ser que sea Leo porque de chiquitita, dijo: ¿eh? Quiero ser bailarina. Y, mm. y está en la escuela de, de, de Julio Boca. La hermana ya se recibió porque es bastante mayor que ella. De unos años. Pero te puedo asegurar que los birrinches que tiene son de terror. Sí, sí, sí. Bueno, gente, me tengo que ir porque a las seis yo doy otro taller. Eh, y. Eh, así que no puedo quedarme ni un ratito más. Les mando un abrazo enorme. Eh, el viernes que viene nos volvemos a encontrar a la misma hora que hoy. Cada uno haga las cuentas de sus países. Eh, y, eh, y traigan dudas. Vengan con dudas eh, de que eh, así preguntan. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Ah, gracias. gracias.